Los residentes del sector Hermanas Mirabal en esta ciudad de San Francisco de Macorís iniciaron este viernes a construir un badén con sus propios recursos, obra que según expresó Adolfo de Jesús Moya, dirigente comunitario, hace más de tres meses que se la solicitaron al ayuntamiento. Estamos dispuestos hoy a lanzarnos a la calle a regar nuestro badén, ya que tengamos tres meses solicitándole este badén al ICAIDE y mandado ingeniero, ingeniera a medir, no hacen nada. Nosotros tengamos pareja de gente que se ha brazos. Estamos eh, esperando de la comunidad que nos aporten para la arena y el cemento. Ya yo tengamos nuestro equipo aquí, que ayer tuvimos que alquilar ahí. un aparato para repicar. aquí tengo la ligadora mía y el camión ahí. Eh, el alcalde de lo que está enfocado es las administraciones. No, acuérdese de los barrios que fue que lo ayudan a usted a subir ahí arriba. Por lo tanto, nosotros estamos esperando aquí recolectando. Aquí pueden ver la muestra. Como estamos, pidiendo de a 30 y 50 pesos para comprar la arena y lo que es el cemento. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.